Audetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. Soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la Santa Misa presidida por el Papa Francisco en la Capilla de la Casa Santa Marta. Hoy 24 de abril, viernes de la segunda semana de Pascua, saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, así también manifestamos nuestro saludo a todas aquellas personas que están siguiendo esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube. También saludamos a todas las familias, congregaciones religiosas, comunidades parroquiales que están siguiendo esta transmisión de la Santa Misa a través de Facebook Live. Y un saludo especial a todas las emisoras de radio y televisión Que transmiten esta celebración en España, en Estados Unidos, América Central y América del Sur Hoy 24 de abril la iglesia también celebra la memoria litúrgica Entre otros santos de San Fidel de Sigmaringen San Fidel fue un presbítero y mártir el cual siendo abogado decidió entrar en la orden de los hermanos menores capuchinos. Posteriormente, ha sido en la predicación y dedicándose a la oración intensa, se fue a Suiza a anunciar la palabra de Dios. Allí fue martirizado por los herejes calvinistas a causa de su fe católica. Con este espíritu y con la memoria de este santo, nos disponemos a iniciar esta celebración eucarística en esta segunda semana de Pascua, segunda semana en el cual Cristo resucitado se ha manifestado no solo a sus apóstoles, no solo a las mujeres, sino también a otros discípulos. Iniciemos esta celebración poniendo en manos de Jesús todas nuestras intenciones, todo lo que llevamos en nuestro corazón. Francisco saluda al Santísimo Sacramento y también hace la venia en el altar y con estos gestos litúrgicos damos inicio a esta celebración de la transmisión de la Santa Misa desde la capilla de la Casa Santa Marta. Transmisiones que vienen desde cuando empezó esta emergencia sanitaria. Hoy, por los Oremos hoy por los profesores que tienen que trabajar bastante para realizar sus clases a través de internet y a través de otros medios. También oremos por los estudiantes que tienen que realizar los exámenes de un modo u otro. Los acompañamos con la oración. Señor, con tu sangre has redimido para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre misericordioso, que he voluto que el Tuo Filho... Oh Dios, esperanza y luz de las almas sinceras, te pedimos humildemente que concedas a nuestros corazones... Realizar una plegaria digna de ti, que siempre te glorifiquemos con la ofrenda de nuestras alabanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios, y y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en medio del Sanedrín. Después de hacer salir por un momento a los apóstoles, dijo a los del Sanedrín, Israelitas, Cuídense bien de lo que van a hacer con esos hombres. Hace poco apareció Teudas, que pretendría ser un personaje, y lo siguieron unos 400 hombres. Sin embargo, lo mataron. Sus partidarios se dispersaron y ya no queda nada. Dopo el Galileo. Después de él, en la época del censo, apareció Judas de Galilea, que también arrastró mucha gente. Igualmente murió, y todos sus partidarios se dispersaron. Por eso, ahora les digo, no se metan con esos hombres. Y déjenlos en paz, porque si lo que ellos intentan hacer viene de los hombres, se destruirá por sí mismo. Pero si verdaderamente viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos y correrán el riesgo de embarcarse en una lucha contra Dios. Los del Sanedrín siguieron su consejo.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 Y todos los días, tanto en el templo como en las casas, no cesaban de enseñar y de anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Una cosa he chiesto al Señor, al Señor, una sola cosa he pedido al Señor, y eso es lo que quiero, vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Esperen el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. No di solo pane el hombre, Ma di ogni parola que esce dalla la boca de Dios. Aleluya. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Recita la aclamación al Evangelio que escucharemos a continuación. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni.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 Esta frase de este pasaje nos hace pensar. Decía así para ponerlo a prueba, porque él sabía lo que iba a hacer. Es lo que tenía Jesús en la mente cuando le decía a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Cuando decía: a la prueba pero lo decía para ponerlo a prueba. Aquí se ve la actitud de Jesús con los apóstoles. Continuamente los ponía a prueba para enseñarles. Y con ellos iba fuera del límite. Y cuando tenían que hacer algo los, los detenía y les enseñaba. De de Jesús. El Evangelio está lleno de estos gestos de Jesús para hacer crecer a sus discípulos, para convertirlos en pastores del pueblo de Dios. En el caso de lo que son los obispos, pastores del pueblo de Dios. Una de las cosas que Jesús amaba más era estar con la gente. un símbolo. De la universalidad de la redención. También este es un símbolo de la universalidad de la redención. Y una de las cosas que no le gustaba a los apóstoles era la gente. Porque a ellos les gustaba estar cerca del Señor, escuchar al Señor, es decir, escuchar todo lo que el Señor decía. A hacer una de en este día ellos fueron ahí a tener un día de descanso. Es lo que dicen los otros evangelios. Tal vez fueron dos multiplicaciones de los panes. Venían de una misión y el Señor dijo, vayamos a descansar un poco. Fueron ahí. Y la gente se dio cuenta. Vieron a dónde iban a ir, por el mar, y giraron y lo esperaron del otro lado. Y los discípulos no estaban contentos porque la gente había arruinado la Pascueta y no podían hacer esta fiesta con el Señor. Hmm. Bueno, quizás entonces Jesús empezó a enseñar y ellos comenzaban entre ellos y pasaban las horas y las horas y la gente feliz. Y ellos decían, y nuestra fiesta arruinada y nuestro descanso arruinado. Pero el Señor buscaba la cercanía con la gente. De a la vicinanza. Trataba de formar los corazones de los pastores a la cercanía con el pueblo, para servirlos. Y ellos, se entiende esto, se sentía un poco un círculo privilegiado, un grupo privilegiado, una aristocracia, podemos decirlo así, cercana al Señor. Y muchas veces el Señor hacía gestos para corregirlos. Por ejemplo, pensamos, pensemos en los niños. Los discípulos decían, no, no se acerquen, no acerquen los niños porque molestan los niños con sus padres. En cambio Jesús, que los niños vengan a mí. Ahora no entendían, pero después entendieron. Después pienso en el camino a Jericó cuando ese otro gritaba: Jesús, hijo de David, ten piedad de nosotros. Y los discípulos decían: Silencio, cállate, no molestes al Señor. Y Jesús dice: ¿Quién es ese? Háganlo venir. Y otra vez el Señor les enseñaba. Así el Señor les enseñaba esa cercanía al pueblo de Dios. Es verdad que el pueblo de Dios también cansa al pastor. Si es un buen pastor, las cosas se multiplican, porque siempre la gente va donde el buen pastor, por un motivo, por otro motivo. Una vez un gran párroco de un barrio sencillo, humilde, de la diócesis, Tenía la canónica como una casa normal y la, la, gente, normal y la, la puerta, gente tocaba a la frente puerta frente o tocaba a la ventana. Porque en todo momento tocaba. Y en un cierto momento me dijo, me gustaría poner un muro en la puerta y en la ventana para que me dejen un poco descansar. Pero en el fondo era pastor y tenía que estar con la gente enseña, Y Jesús forma a los discípulos, a los apóstoles en esta actitud pastoral que es la cercanía al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios cansa, porque siempre pide cosas concretas, siempre pide algo concreto, tal vez equivocada, pero pide cosas concretas. Acudir a y el pastor debe acudir a estas cosas. La versión de los otros evangelistas, cuando hacen ver a Jesús, que has, han pasado las horas y que la gente tiene que irse y comienza a oscurecer, dicen así, Día a la gente que se vaya, para que se vayan a comprar algo de comer. Precisamente en ese momento, cuando empezaba la oscuridad, ¿qué cosa tenía en la, en la cabeza? Al menos hacer un poco de fiesta entre ellos. Ese egoísmo, no malo, pero ese egoísmo de estar con el pastor, con Jesús, el gran pastor. Y Jesús le responde para ponerlos a la prueba, denles ustedes de comer. Y es esto lo que Jesús nos dice hoy a todos los pastores. Denles ustedes de comer. Están angustiados, denles ustedes consuelo. Están perdidos, denles ustedes un camino de salida. Están Ayúdenlos ustedes a resolver sus problemas. Denles ustedes, denles ustedes. El pobre apóstol siente que tiene que dar, dar y dar. ¿Y de quién recibe? Y Jesús nos enseña, del mismo que, de quien recibía a Jesús, después de dejar a los apóstoles, va a orar al Padre en la oración. Esta doble cercanía del pastor es lo que Jesús trata de enseñar, trata de ayudar a entender a los apóstoles para que se conviertan en grandes pastores. Pero muchas veces la gente se equivoca. Y aquí también se equivoca. Y la gente, al ver los signos que él había cumplido, dijeron: Este es el profeta que el mundo esperaba. Jesús, entendiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez. Tal vez, aquí no dice el Evangelio, pero algunos de los apóstoles. Hubiera dicho, pero Señor, aprovechemos esto y tomemos el poder. Otra tentación para Jesús que nos hace ver que ese no es el camino. El poder del, pa del pastor es el servicio, no tiene otro poder. Y cuando se equivoca de este poder, se arruina la vocación y se convierte en administrador, de gestos, de la iniciativas no pastorales, la estructura no hace que que la, pastoral. la pastoral. Son los hombres, el, el corazón de enseñamos. pastor lo que hace la pastoral. Es lo que nos enseña hoy Jesús. Pidamos hoy al Señor por los pastores de la iglesia para que el Señor les hable siempre, que los ama tanto, para que nos hable siempre, nos diga siempre cómo son las cosas y nos explique sobre todo que nos enseña a no tener miedo del pueblo de dios a no tener miedo de estar cerca de ellos con esta intención de pedir por nuestros pastores para que estén cerca del Señor y también cerca del pueblo, presentemos nuestras ofrendas en el altar en el cual serán transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre,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 Bebida de, de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.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 Señor Dios, recibe con misericordia la ofrenda de tu familia para que bajo tu protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esa efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y todos los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles Cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar.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 Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: "Esto es el mío cuerpo, ofrecido en sacrificio por vosotros." La cena a los teso, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Este es el cálice del Mio Santo, per la nueva ed eterna alleanza, versado por voi y e por tutti, en remisión de pecados. Fate esto in memory of you.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 La liturgia de este viernes de la segunda semana de Pascua nos presenta un pasaje de la Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículo 25, como antífona de comunión. Y dice así, El Señor Jesús fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Aleluya.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 Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Con esta invitación del Papa Francisco a lo largo de estas transmisiones, de poder realizar la comunión espiritual en este tiempo de restricciones, a causa de la pandemia del coronavirus, también damos paso a este momento de encuentro, de oración con el Señor sacramentado, con el santísimo sacramento. A él le decimos: Alma de Cristo, santifícame; cuerpo de Cristo, sálvame; sangre de Cristo, embriágame; agua del costado de Cristo, lávame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 En este momento de oración también pidamos a Jesús por las intenciones del Papa Francisco que el día de hoy ha expresado. El Papa ha pedido que oremos por los profesores, los maestros, los educadores y también por los niños que están realizando las clases virtuales. Y también ha pedido en la homilía que oremos por los pastores para que tengan ese corazón abierto de cercanía al pueblo. También presentemos ahora todas nuestras intenciones a Cristo Eucaristía. Oremos, Señor, protege siempre con amor de Padre al pueblo que has salvado del, por la pasión de tu Hijo y se alegra con su resurrección, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Ahora nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Invitamos a todos nuestros oyentes a poder realizar el signo de la cruz y recibir la bendición de Dios. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. de este momento de encuentro personal con el Señor, en el cual hablamos, como decía el Santo, cara a cara, en el cual el Señor nos escucha y también nosotros nos dirigimos a Él presentando todas nuestras intenciones, se procede a la Reserva del Santísimo. La misa ha terminado, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Antes de concluir esta celebración, el Papa Francisco hace los gestos litúrgicos conclusivos y se despide también de nuestra Madre, la Virgen María, entonando el canto del Regina Celli, Reina del Cielo. Agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que han estado el día de hoy con nosotros. Los invitamos a seguir en sintonía este fin de semana también con la celebración de la Santa Misa desde la Capilla de la Casa Santa Marta y también el día domingo con la oración presidida por el Papa Francisco del Regina Nachelli. Soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News les agradecemos por haber estado con nosotros. Muy buen día, laudetur Jesus Christus. alabado sea Jesucristo.